Timayananda es un reconocido maestro de yoga y de la yurveda. Nació en Sri Lanka en 1941. Con 19 años inició un viaje espiritual por la India, llevando una vida mendicante y asceta durante 10 años. Durante ese tiempo se convirtió en un yogi, siendo su maestro Swami Sivananda. Cuando regresa a Sri Lanka, prosigue su práctica espiritual por tres años más, viviendo en solitario en la selva y practicando largas horas de meditación y observación de la naturaleza. En 1972, funda su primer ashram, el Yoga Ashram, situado en el pueblo sagrado de Kataragama, donde enseña yoga y meditación. En 1977, a raíz de los disturbios políticos, se traslada a Calcuda, en la costa este de Sri Lanka, donde funda el Yoga Center. En 1984, funda en Colombo, capital de Sri Lanka, el Centro de Estudios de Terapias Tradicionales. Con el estallido de la guerra civil en 1985 se ve obligado a abandonar el país y se traslada a Génova, Italia, donde funda su primer centro Joytina. Paralelamente, acude a la Universidad de Pune, en la India, donde se diploma en medicina ayurvédica, ampliando así su experiencia vital hasta el momento, con el conocimiento racional universitario. Desde entonces, ha establecido 18 centros Joitinat distribuidos por toda Italia y varios países europeos. Actualmente enseña y aplica la terapia ayurvédica en el Ashram Joitinat en Corinaldo, Italia. Durante toda su vida ha viajado extensamente por el mundo, difundiendo enseñanzas sobre la sabiduría védica y los fundamentos del Ayurveda, con el fin de influenciar espiritualmente en la forma de vida occidental. Hasta ahora, ha publicado 13 libros relacionados con esta ciencia milenaria y continúa con su misión divulgativa y expansiva de la Yurveda. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Um, antes de, de empezar a hablar de, de usted, de su vida, me gustaría que nos hiciera, si es posible, una pequeña introducción a lo que es el ayurveda, porque la imagen que tenemos aquí en Occidente es algo muy exótico. Entonces me gustaría una pequeña pincelada acerca de qué significa qué es el ayurveda. Before starting to talk about you, maybe more personally, we would like uh, to know to have an introduction and uh, overview, of which is ayurveda, what is ayurveda, because perhaps in the West We have an idea, an exotic idea. Okay. Okay. The, the meaning of the Ayurveda, it is in the, the word Ayurveda. Ayur means it is life, from birth to death. Veda means it is the knowledge. So the knowledge of the life from birth to death. This is the meaning of ayurveda. It... El significado de, de Ayurveda lo encontramos en la misma palabra ayurveda. Está compuesta de dos términos, uno que es ayur, que significa la vida, desde que nacemos hasta que morimos, todo el transcurso de la vida, y veda, que significa conocimiento. Por lo tanto, Ayurveda significa el conocimiento de la vida. Uh, it is a art of life and also it is a philosophy of life. And also there are so many principles to follow in the life and also so many practices also we can apply in daily life and, uh, Ayurveda teach also as a medicine for cure illness y also como prevention. El ayurveda eh, cubre, es un arte, es el arte de la vida. Entonces el ayurveda engloba eh, una serie de principios, una serie de, de, de normas que nos ayudan y que nos, eh, nos, nos explican. Pues cómo vivir esta vida. Ayurveda nato en India, crecido en el villaji, en la jungle. El Ayurveda nació en la India y creció en los pueblos, en la selva, en los bosques. Y es una arte muy valida, arte y principios y filosofía, porque está ahí por más de 5000 años. Esto es una buena demostración, es un buen sistema de medicina o disciplina o filosofía, uh, lo que sea. Es un sistema muy válido que, aunque nació hace 4000 años, eh, los, sus principios. Se pueden aplicar perfectamente a lo que es la vida hoy en día. La ayurveda es un universal art. It is coming from India, but it is not all Indian. It anybody else in the life can use its teachings. La ayurveda es un arte universal que, aunque viene, es originario de la India. Es la aplicación es universal y todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo se puede beneficiar de este, de este conocimiento. Nos explica también quiénes somos nosotros mismos a nivel físico, a nivel mental o a nivel espiritual and also find out are you in a normal condition or abnormal condition y también nos explica, nos muestra si estamos en una condición normal o una condición anormal o alterada Even if it is normal condition try to do something to for the better quality of life if it is some abnormal correct it immediately and establish a better quality of life Incluso eh, si tenemos una condición normal, el Ayurveda nos ayuda, nos enseña cómo mejorar esta condición. Y si tenemos una condición anormal o alterada, nos va a ayudar inmediatamente a equilibrarnos y a mejorar esta condición. So, find out yourself, then reflect according to the situation in daily life. You manage the daily life in the correct way. And correct yourself or rejuvenate yourself. Entonces, nos da este conocimiento para investigar nosotros mismos y encontrar este equilibrio en la vida normal, en el día a día, y poder restablecer nuestro balance. Uh, we have a good relation with our activities, the same like alimentation and also the rest. Tenemos que establecer una correcta relación con estas tres cosas fundamentales en la vida, con la actividad, la nutrición y el, el reposo, el descanso. La Yurveda nos enseña cómo relacionarnos de manera apropiada con estas actividades fundamentales de la vida yourself world también la ayurveda nos enseña, hacia, nos enseña sobre nosotros mismos sobre el mundo que nos rodea y sobre dios y también cuáles son las cuál es la relación que debemos mantener entre nosotros con el mundo exterior con el mundo que nos rodea y con Dios es una perdón sorry es una religión it is not it's a religion we are talking about no a no it is understanding it is not a religion it is understanding no es una religión es una comprensión es un entendimiento we have to know ourselves and also we should have a good relationship with ourselves. The same like the world, we have to know well about what is world, what is happening, we have to keep a correct relationship. And also there are something unknown. It is like silence, it is unknown. You can tell also in, uh, it is God, or whatever name, it doesn't matter. But it, it is existence which is unknown. So we should have some relationship with the unknown things lo que nos enseña es esta relación y conocer, tener un conocimiento sobre nosotros mismos, sobre el mundo que nos rodea y sobre algo que puede ir más allá. Este es un conocimiento que luego nos, podemos, nos enseñará las, cómo relacionarnos, cómo aplicarlos, cómo es nuestra relación con el mundo exterior y luego hay algo más allá que se nos escapa, que no conocemos, que es lo desconocido pero que también podemos tener una relación con ello y que lo podemos llamar de muchas maneras lo podemos llamar el Absoluto, el Silencio, Dios yes. ¿Qué es el Absoluto? ¿O qué es Dios? ¿Es lo mismo? ¿Qué es Dios? ¿Qué es el Absoluto? ¿Es lo mismo para ti? Sí, explico Y nosotros mismos, tenemos que conocernos: ¿quién soy yo? Por eso estamos en relación con nosotros mismos We have to care, queer ourselves, to know ourselves who am I. Primeramente, nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos, quiénes somos, curarnos a nosotros mismos. I am part of the world, I am in the world. Why the world is there? It is for me. I get experience or I get correct myself. The world is giving opportunity to me to correct myself. Luego está el mundo. ¿Qué es el mundo? Es el mundo algo que vemos como algo exterior pero que nos estamos relacionando con, con este mundo. Entonces tenemos que saber cuál es la forma correcta de relacionarse con el mundo exterior. And so until we have relationship with the material world which we know this is we call it is maya it is uh, illusion because it is changing continually. It is not stable. El mundo exterior está cambiando constantemente, no es estable, es una ilusión. Nosotros lo estamos contemplando y a cada momento cambia. I change, the world change. It changing. Yo cambio y el mundo cambia. Estamos en cambio continuo. Siempre estamos buscando algo que no sea cambiable, algo que sea inalterable, que sea estable. It is, um, silence, it is, uh, emptiness, vacío. Es el silencio, es el vacío, es la nada, el absoluto. But this silence, you can give any name, and you can tell it's absolute, and somebody can tell it is God. Pero a, a este silencio, este vacío, a este vacío, le podemos llamar eh, también el absoluto. Ahora quién le llamará Dios. It exist, but in the way of unknown. Esto existe, no existe, pero existe bajo la forma de desconocido. Cuando entramos en el absoluto, perdemos nuestra dualidad. Entonces, ciertamente está allí. ¿Qué quiere decir entrar en el absoluto? ¿Qué significa entrar en el absoluto? that maya illusion is salir fuera de la ilusión de maya okay for example the night you are going to sleep deep sleep deep sleep and in the deep sleep what do you have the experience nothing porque en el sueño no es un sueño profundo, tú estás dormiendo, tú has experiencia. En el sueño profundo, puede ser dos horas o una hora, no importa. ¿Qué has tenido? No hay experiencia. Esto es unknown. Por is ejemplo, unknown. es cuando nosotros caemos en el sueño profundo por las noches, no en el sueño que hay una actividad y que tenemos recuerdos como sueños, sino en el, en el sueño, en el descanso profundo, no sabemos qué está ocurriendo ahí. If there is es two, two, or three or more, it can change, it can change. It is impermanent. If it Si no hay nada o solo hay uno es permanente, no puede cambiar, es estable. En el momento que hay dos, tres, más factores está en constante cambio. Whatever it changes, it is impermanent. Whatever it is not changed, it can be only one or nada. it is permanent. Lo que cambia es impermanente, lo que no cambia, que forzosamente tiene que ser uno o nada, esto es lo que podemos llamar permanente. But we tell it is, it is, it is here, is business. Decimos, pero esto es, hasta aquí. Business. but also we can tell it, it is not. But is is there always. But it is not. The it is there in the form of not. Dice que podemos decir que esto existe o que no existe. Pero siempre está ahí, siempre existe, aunque lo neguemos, aunque digamos no, siempre decimos existe. Por lo tanto, podemos decir que es permanente. ¿Cuál es el, el origen de, de este conocimiento? ¿De dónde la ayurveda ha sacado esta información? ¿Cuál es the origen de is the de of this knowledge of the ayurveda of this information of the ayurveda? Yes, because uh, it made, uh, it, uh, it born out uh, uh, uh, uh. La ayurveda nació de grandes sabios, de grandes santos en la antigüedad. This saints also always tell this knowledge it came from in my master etc. Then that master tells this knowledge came from. It at last it came. This knowledge came from Brahma, is a god. Entonces, cuando vamos a la fuente de estos sabios y nos damos cuenta de que estos sabios siempre nos dicen mi conocimiento vino de mi maestro y mi maestro le vino el conocimiento de mi maestro y esto es una gran cadena que al final se dice que este conocimiento directamente vino de Brahma vino de Dios what is it ¿Qué is... es Brahma? ¿Qué es Brahma? Es Uh, uh, can come from something. It already existed. Whatever it came, it is it is there here in another uh, portion. Brahma is nada. Por lo tanto, de la nada siempre puede surgir alguna cosa. Si es algo que ya es que ya existe, no puede surgir nada nuevo. And uh, zero, you can tell zero is nothing. The same time, you can tell zero is everything. Todo. Uh -huh. it is de la misma forma que nosotros podemos decir que cero es la nada, también podemos decir que cero es todo, es la plenitud. Lo abarca todo. Y venimos de. Sir, el God es everything. el God es nothing. It's nothing, everything. <laughs> everything. The both. Yeah, both. Yeah. Now, now you see this space. Space is nothing, but the space contain everything, all universe, all planets and all the space. But what do you see in the space? Nothing. But it has everything es como el espacio qué es el espacio no es nada es el vacío pero el espacio al mismo tiempo lo contiene todo porque en el espacio está todo el universo todos los planetas in your body you tell about alma your soul what is soul nothing structurally nothing but the soul contain everything because it gets the experience it gets the experience en nuestro cuerpo también, en nuestra alma hay una similitud, ¿dónde está nuestra alma?, no está, no, no existe, no, no contiene nada, pero al mismo tiempo lo contiene todo, es, nuestra alma es nuestra esencia, Este es un paralelismo con el espacio y con el universo. So solo la the emptiness, nada puede todo, solo la emptiness puede Solo el vacío, solo la nada, puede contenerlo absolutamente todo. That's what we call into absolute. Por eso le llamamos absoluto. Zero absoluto. Zero absoluto. Y venimos de, venimos de Brahma, Brahma, Brahma es. ¿eh? Brahma. Y vol, y para qué, para volver a Brahma. We come from Brahma and for what? For, for what meaning? Come back to Brahma. Yes, it is a cause. it is a cause, no? Rama is a cause. That means the absolute is the cause. That means the emptiness, the silence, the emptiness is the cause. Whatever it grows, it grows in the emptiness. Why it is grow? Because the emptiness is there. Todo it lo there que nace, emptiness? todo lo que crece, viene de la nada, viene del vacío. Porque ha crecido algo, porque ha crecido una planta, porque antes no había nada y de ahí ha surgido. So, It is it is cause, the Brahma, or God, or Absolute, or Silence, whatever, it is the cause for the mind is es the speech. The Nada, the Absolute, is the cause of everything. Okay, Ayurveda also uh, using a philosophy, and uh, using a philosophy to explain its theory, it La Ayurveda of philosophy. también nos ayuda, nos explica eh, diariamente o la preparación de medicinas. Uh, uh, Samkhya. Sam Sam uh, uh, la palabra The Sankhya es el gran rishi. this esta filosofía se basa en una filosofía que se llama la filosofía Samkhya, Samkhya era un gran sabio un gran filósofo que estableció las bases y la filosofía de la Y Samkhya no utiliza en ningún momento la palabra Brahma ni Dios utiliza otra palabra otro término que es el término Purusha y el ser humano también puede usar Purusha y en el ser humano también podemos utilizar este término purusha. And uh, after the purusha, what the purusha, is purusha? It is emptiness. or oh, it is absolute everything. Everything is purusha or nothing is purusha. Por lo tanto, ¿qué es purusha? Purusha es la nada, mm -hmm. es el vacío, pero al mismo tiempo lo es todo. This is a cause to come prakurti. Esta es la causa inicial de donde vendrá la prakurti. The The prusa is one state of non manifestation. es un estado the de no manifestación. La primera manifestación la llamamos prakurti. Es el primer impulso. Then the first impulse, create, uh, intelligence. Y este primer impulso creó una inteligencia. Universal intelligence and the individual intelligence. Also. Nosotros decimos que creó la inteligencia universal y la inteligencia individual de cada individuo. The intelligence called Mahat o Buddhi. Esta inteligencia le llamamos Mahat o Buddhi. The intelligent create ego, Ahamkara. Esta inteligencia creó el ego, Ahamkar. Dice, ego it create Manas la uh, uh, mind y este ego creó manas la mente the mind create five senses la mente creó cinco sentidos uh, called tanmatra se llaman tanmatra uh, these senses create five organ of the sense y estos sentidos creaba crearon los cinco no, no, órganos, no, no, sorry. no, the senses create five elements, mahabhuta. Estos cinco sentidos crearon mm -hmm. los cinco elementos que es mahabhuta. Five Y estos cinco elementos a su vez se manifestaron en los cinco órganos de los sentidos y los cinco órganos motores. All together, there are 25 en la todos juntos son 25 principios de la filosofía de la judea nosotros mismos estamos hechos de estos cinco elementos is tangible we can touch and we can see. que son tangibles que podemos tocar que podemos ver But mind and ego and the intelligence and the impulse, the prakurti, the purusha, these five elements it is very subtle. Estos cinco elementos iniciales son muy subtiles. Mind, mind, la mente, ego, el ego, intellect, el uh, energy, prakurti, la prakurti, la, la energía, and y, the purusha. Y purusha. It is not manifested. Y el Purusha es, es, de por sí, todo lo demás es, es, efecto. Purusha es la causa inicial. Todos los otros principios son manifestaciones de Purusha. Sí. According to this philosophy, Ayurveda gives information or advice uh, according to these twenty-five uh, uh, principles. De acuerdo con estos 25 principios, el Ayurveda Desarrolla toda su filosofía. El consejo de Ayurveda es que to practicar en la vida in en la rutina de la vida according to nuestra propia Constitución. ¿Qué aconseja la Ayurveda? La Ayurveda nos dice, nos aconseja que de acuerdo a estos 25 principios nosotros tenemos que actuar de acuerdo a nuestra Constitución. Así so que to entender nuestra Constitución tenemos que entender, comprender nuestra Constitución para poderlo aplicar a nuestra vida diaria, esto es el Ayurveda.